Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo vamos a hacerle una modificación a un ateo tornado que nos trajeron para colocarle doble usillo en el eje Z eh, porque se le descuadraba mucho con el movimiento que tiene este eje. Entonces vamos a colocarle, vamos a hacer una modificación para añadir un, un usillo mayores en este lado y conectarlos usando una correa dentada en vez de utilizar dos motores así que nada vamos a diseñar primero unas piezas en el Fusion 360 eh, para después cortarlas en la cnc y enganchárselas y colocárselas aquí a la estructura todo el montaje del tensor del eje Z eh, solo nos quedaría preparar una pieza para soportar la otra punta del husillo en la parte inferior de la, del puente y eh, la pieza digamos que sujetaría la tuerca del husillo que no, no me voy a complicar y directamente pues cogeré una de Thingiverse, esta misma por ejemplo que la ha diseñado pues este hombre, cr 83 d y básicamente voy a imprimir esta pieza para montársela a la, a la Tebo Tornado. No sé si me va a coincidir exacta, exactamente, porque no tengo, no tengo muy claro que las dos máquinas tengan las mismas distancias, pero bueno. Eh, como tiene un poco de margen de ajuste, pues, pues creo que me puede llegar a valer. valer. Así que... Eh, nada, voy a imprimir estas dos piezas y acabamos el montaje. Bueno, pues ya tenemos la pieza del tensor lista. Quería tal que así. Vamos a, a colocarla en su sitio. Ya vamos a reinstalar también la pieza de este, de este lado para que quede ahí puesta. Tengo también lista la nueva que he hecho para aquí y me queda básicamente hacer la chapa para poder colocar aquí la tuerca del usillo aprovechando las tres ruedas de, del propio carro de la Tebo Tornado y en principio con eso estaría listo ya para montar lo que es la, la correa y dejar la máquina lista el único problema que tengo es que no tengo tuercas este para meter aquí con lo cual voy a tener que hacer... Eh, tres agujeros para enganchar esto directamente al perfil y atornillarlo para que quede para que quede ahí bien fijo y no se mueva. Vale, pues ya tengo la segunda pieza lista, con lo cual ahora lo que me quedará es roscar estos dos agujeros de aquí y estos dos de aquí para eh, separar esto un poco y después poder eh, colocar los, las poleas y, y todo eso. Eh, lo único que seguramente tendré que hacer será cambiar este usillo también porque necesito que, que levante un poquitín más para poder enganchar aquí una polea dentada. Eh, pero bueno, a lo mejor como también tiene un poquitín de margen aquí la CR10 bueno no, en realidad no tiene mucho margen bueno pues ya tenemos las dos placas cortadas lo único que tenemos que hacer ahora es una, unos separadores para poner en los cuatro agujeros exteriores para poder levantar esto un poquitín para que meta entre aquí dentro todo el conjunto de poleas y demás y seguramente tenga que cambiar este osillo también porque necesito que sobresalga un poquitín por encima para poder eh, poner aquí también un, una polea. Eh, así que bueno, vamos a, a modificar todo esto y volvemos. bueno pues ya tenemos la pieza lista que esta sería la pieza que iría aquí al final he tenido que cambiar de modelo porque el problema que tengo con este es que esto debe ser por una cr10 o algo así y entonces entre centros esta pieza tiene 71 milímetros y la Tebo tornado tiene 70 con lo cual no me encajaba así que cogí básicamente la pieza de la cr10 y le hice una, ahí, una pequeña modificación para que me enganchara aquí correctamente y bueno, he hecho esta otra pieza que va atornillada ahí para sujetar eh, lo que es la tuerca del usillo, ¿no? Para que veáis cómo quedaría. A ver, tengo que limar eso un poco por ahí todavía, pero bueno, que eh, eso, que quedaría algo tal que así. Y he hecho básicamente la modificación también para poder montar esto. Si no, no podía montar el apoyo de la parte. Del eje que me interesaba colocar, así que nada, voy a montar todo esto y ya podremos empezar a hacer pruebas de impresión. Bueno, pues nada, aquí como podéis ver la máquina ya funciona, el eje Z parece que funciona bastante bien. Eh, voy a tener que modificar esta pieza un poquitín más porque me toca... Bueno, voy a tener que hacerlo un poquitín diferente y después ya se la cambio. Ya no os lo voy a mostrar en cámara, eh, pero bueno, que sepáis que esta pieza después será diferente y como os dejaré todo esto en la descripción por si alguno, pues tiene una CNC y tiene un Tebo Tornado y lo quiere modificar, pues en la descripción os dejaré todo para que lo podáis hacer. Y nada, esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Si tenéis alguna duda algún comentario me lo podéis dejar abajo y nada, nos vemos en el siguiente.